Primera de Crónicas, capítulo 23. Cuando David envejeció, habiendo vivido una larga vida, nombró a su hijo Salomón rey de Israel. También convocó a todos los jefes de Israel, a los sacerdotes y a los levitas. Se contaron los levitas mayores de 30 años y fueron mil en total. De ellos, Veinticuatro mil estarán a cargo de las obras de la casa del Señor, mientras que seis mil serán oficiales y jueces, instruyó David. Y cuatro mil serán porteros, mientras que cuatro mil alabarán al Señor, usando los instrumentos musicales que he proporcionado para la alabanza. David los dividió en secciones correspondientes a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merarí. Los hijos de Gersón, Ladán y Simei. Los hijos de Ladán, Jeyiel, el jefe de familia, Setham, y Joel, tres en total. Los hijos de Simei, Selomit, Jaciel y Arán, tres en total. Estos eran los jefes de las familias de Ladán. Los hijos de Simei, Jaad, Sisa, jeús y Bería. Cuatro en total, Jaad, el jefe de familia, y Sisa, el segundo. Pero como Jehús y Bería no tuvieron muchos hijos, fueron contados como una sola familia. Los hijos de Coad, Amram, Isar, Hebrón y Uziel Un, total de cuatro. Los hijos de Amram, Aarón y Moisés. Aarón estaba dedicado al servicio con las cosas más sagradas para que él y sus hijos presentaran siempre ofrendas al Señor y ministraran ante él y dieran bendiciones en su nombre para siempre. En cuanto a Moisés, el hombre de Dios, sus hijos estaban incluidos en la tribu de Leví, los hijos de Moisés, Gersón y Eliezer, los hijos de Gersón, Sebuel, el jefe de familia, los hijos de Eliezer, Reabías, el jefe de familia. Eliezer no tuvo más hijos, pero Reabías tuvo muchos hijos. Los hijos de Isar, Selomit, el jefe de familia. Los hijos de Hebrón, Jería, el jefe de familia. Amarías, el segundo, Jaaciel, el tercero y Jecamán, el cuarto los hijos de Uziel, Micaías, el jefe de familia e Isías, el segundo los hijos de Merarí Mali y Musi los hijos de Mali Eleazar y Cis Eleazar murió sin tener hijos solo hijas sus primos, los hijos de Cis se casaron con ellas los hijos de Musi Mali, Eder y Jeremot, tres en total. Estos eran los descendientes de Leví, por familias, los jefes de familia enumerados individualmente por su nombre, los que tenían veinte años o más y servían en la casa del Señor. Porque David dijo, el Señor, el Dios de Israel, ha dado paz a su pueblo y vivirá en Jerusalén para siempre. Así que los levitas ya no necesitan llevar la tienda ni nada necesario para su servicio. De acuerdo con las instrucciones finales de David, se contaron los levitas de 20 años o más. Su misión era ayudar a los descendientes de Aarón en el servicio de la casa del Señor. Eran responsables de los patios y las habitaciones, de la limpieza de todas las cosas sagradas y del trabajo del servicio de la casa de Dios. También eran responsables del pan de la proposición que se ponía sobre la mesa, de la harina especial para las ofrendas de grano, de los panes sin levadura, de la cocción, de la mezcla y del manejo de todas las cantidades y medidas. También debían ponerse de pie todas las mañanas para dar gracias y alabar al Señor, y hacer lo mismo al atardecer y siempre que se presentaran holocaustos al Señor, ya fuera en los sábados, lunas nuevas y días festivos. Debían servir regularmente ante el Señor según el número que se les exigiera. Así, los levitas debían cumplir con la responsabilidad de cuidar la tienda del encuentro y el santuario. Y con sus hermanos, los descendientes de Aarón, servían a la casa del Señor.